Calladita te ves más bonita. Comportate como una señorita. Tápate esas tetas, solo las quiero ver yo. No le vayas detrás, que se va a pensar que es una facilona. Cuando sonríes estás más guapa. Esta falda es demasiado corta y parece que vas buscando guerra, ¿eh? ¿Quién te quiere? Te hará llorar. Con ese carácter te vas a quedar sola.